Muy bien, en esta sesión hemos visto el uso de 3D en Photoshop y hemos visto cómo Photoshop manipula estos tipos de gráficos tridimensionales. Sin embargo, presenta una que otra limitación con respecto a programas destinados a gráficos 3D. Y Adobe lo sabe Adobe sabe que Photoshop no está al mismo nivel de programas propios de 3D de gráficos tridimensionales. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Bueno, Photoshop, Adobe perdón, ha creado un software hace unos años, es uno de los programas más recientes que ellos tienen, que se llama Adobe Dimension, que es un programa que sí tiene más opciones, más libertades en cuanto a la manipulación de estos tipos de gráficos y que tiene una compatibilidad enorme con Photoshop, es decir, que se pueden usar ambos a la vez. Yo les voy a dejar el video para que ustedes lo vean y pues si quieren profundizar un poquito más en el mundo 3D, pues este es el programa para ustedes.